¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <coughs> Bienvenido seas una vez más en esta ocasión en el canal. El día de hoy te voy a presentar en este nuevo video seis funciones que te permitirán acceder a las herramientas de manera más sencilla y un poco más rápida a los productos educativos de Google. Así es que quédate en este video porque comenzamos, venga, prepárate, ¡vamos! En, en cualquier navegador, nos posicionamos en la barra de búsqueda, al escribir el siguiente comando, docs.new, lo escribimos y lo buscamos, nos aparecerá un documento de Google sin título, listo para editar o listo para crear. Como verán, querida gente, aquí ya tenemos el documento listo. Documento en blanco. Siguiente comando o siguiente dirección. Al escribir la dirección o el comando Slides.new, al buscarlo, nos va a generar una presentación lista para editar. Una presentación de Google en blanco. Miren acá, como se puede apreciar, ya tenemos lista para crear... Una nueva presentación en blanco Siguiente comando Al escribir el comando Sheets.new Damos un enter para su búsqueda Y nos aparecerá Una nueva hoja de cálculo Totalmente en blanco Miren acá Ya tenemos cargada la nueva hoja de cálculo Para crearla Siguiente formato. Comando, perdón. Al escribir. Forms.new. Nos arrojará. A la creación de un nuevo formulario. O una encuesta. O cualquier tipo de formato para realizar unas preguntas. Como vemos, aquí ya tenemos... La apariencia de formularios de Google Siguiente comando Al escribir las, Al escribir la siguiente dirección Jam.new Nos arrojará Una pizarra electrónica O más bien decir Un Jamboard Totalmente limpio y en blanco para la creación del mismo Siendo así De esta manera Continuando con los demás comandos Al oprimir las teclas Para escribir el siguiente formato Escribimos new. Nos aparecerá En su búsqueda La creación de una nueva Página Web en Google Google Sites Veamos, qué maravilla. Y listo. Aquí tenemos ya cargada para el sitio web. Totalmente en blanco y listo para poder editarse o crearse. Siguiente comando. Al escribir por medio del teclado dragwin.new, damos un enter para su búsqueda. Nos aparecerán una hoja en blanco para realizar cualquier tipo de dibujo en google de manera muy sencilla y pues sin más que decir en esta ocasión te dejo cuídate mucho y te invito a que sigas visitando los videos del canal gracias por ver el vídeo y sin más que decir ¡Nos vemos la próxima! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!